Mi nombre es Edilberto Guauque Agudelo, autóctono acá de, de este pueblo, en Opsa, acá. Cuando pequeño recuerdo que por ahí a partir de los seis años ayudé a, a ver las ovejas que tenía mi madre. Para, para sustento, se tenían unos animalitos para, para ayuda de, de eso, con la lana, la abuela materna todo el tiempo vivió de eso, de, de hacer sus, comprar su lana y hacer sus ruanas y salir a venderlas a los pueblos de, de Boyacá, entonces eh, recuerdo que como a los seis años ya me mandaban a que sacaba las ovejas para la loma y, y eso me, me creó como, como una profesión que nunca pensé que a estos años, ya pensionado todo, volví volvía a hacer las mismas cosas que hice en, en tiempos de antes. No se me vaya, por lo que es primera esquilada, pues va a estar moviéndose mucho. Además, porque uno toca como las partes sensibles de ellos aquí, que son piernas, ¿sí? Cerca a, a los testículos. Uh -huh. Yo, más o menos, empecé a trabajar con la lana en de cuando tenía ocho años. Pues mi madre, ella hilaba mucha lana, ella trabaja con mucha lana. Acá también en Osa, vine a trabajar con lana y todo eso. Y ¿no? prácticamente estamos dedicados casi toda la vida a eso, a la lana. Mi madre hilaba mucha lana, ella recibía costalados de lana para una semana. Y tenía que traerlo el domingo, el día domingo le entregaba hilada y torcida, lista para lavarla y mandarla al telar para hacer las ruanas las cobillas. Yo tenía la costumbre de que en la casa habían ovejitas, entonces me mandaban a ver las ovejas y yo me ponía a arrancarle la lana con las manos, así, a darlas Y arrancaba la lana y cogía un palo y buscaba algo para colocarle como en forma de tortero, para que diera la vuelta el palo. Y yo hilaba así, y así llegaba a la casa con un bojote de lana. Y mi madre me decía, ¿de dónde la sacó? Yo le decía, las ovejas me las regalaron. <ríe> y así aprendí. Yo aprendí a tejer por necesidad y desde niño tenía aquí, mis padres tenían ovejas. Yo aprendí a esquilar, a mantener las ovejas y después ocurrió que perdí a mi padre muy niño y me tocó trabajar y esa fue una de las soluciones más que encontré para aprender a, a tejer. A mí me gusta trabajar con, con, en este oficio, en la, hacer... Telas que yo hago, fabrico es ruanas y cobijas, todo lo que se refiere a telar. Y que uno puede trabajar independiente y ese oficio lo hace a la sombra, en la casa. Y, y me encanta colaborarles a, a la familia y enseñar a todos los, los que me han ayudado y me han colaborado. Una persona que tiene que tener mucha paciencia a tener este oficio, porque la lana siempre es blandita, se revienta. Una persona que tenga mucha neura, entonces no, no sirve para eso. Pero en realidad difícil, no, no hay cosas que son, digamos, que toca hacerlas despacio y con mucha paciencia y con mucha concentración, como son los enhebrados. Que hay de ahí del enhebrado, depende que la tela salga pareja y, las, y los dibujos que uno quiera hacerle, entonces, tiene que tener mucha concentración. Desde que yo me acuerdo, mi abuelita también, ella, ella en ese tiempo trabajaba haciendo cotizas y esos eran pañitos también que le colocaban, eran tejidos. Eso fue tejido en telar también, o sea, ya uno la tradición en la sangre, ¿no? Y pues eh, ya fue reconocido en Opsa como la capital de, de la ruana, ¿no? Y pues como aquí se han hecho siempre es artesanalmente, utilizando telares mecánicos. Entonces, como esa tradición, o eh, un poco lo que se hace es más manual. Entonces, como ese es como el valor que tiene aquí la ruana. Lo más bonito que tiene la ruana de Noxa es toda la historia que se hace a través de una ruana. La pasión con la que la gente trabaja, el amor con que la gente cuida a sus animales, el amor con que la gente eh, hace el proceso de la ruana y finalmente es una satisfacción ver que el turista llega a comprar el producto y les encanta son reconocidas las ruanas de no primero por traición, que aquí no habían empresas no habían casi nada de todo vivían era de las ovejas de los animales y la gente hilaba sobre todo la gente campesina y esa era una fuente de trabajo y ya empezaron a ver los telares de gente antes ya antes a formar las, las tales ruanas. Y aquí no había una venta en OXA, no había ni un almacén, no había nada. Tocaba siempre venderlas en, en Sogamoso, en las plazas de mercado. Iba a Tonja, iba a, a distintos. A las personas que están buscando ruanas, siempre buscarlo nativo, siempre buscarlo manual es excelente, muy bien hecho, por varias personas hechas. Eh, y uno hace una rueda con todo el amor de la vida. Yo digo, así estemos, y yo he visto y he escuchado personas que andan por allá, eh, en otras partes del mundo, dicen, ¿qué le hace falta de Colombia? La gente. Y para los colombianos, pues que nos queramos más. Porque eso nos falta es querernos más y apoyar lo nuestro, siempre apoyar lo nuestro. La no está bien bonita, bien perfecta, pero a pesar de eso también tiene semillas.